Bueno, pues eh, Asunción Villaverde forma parte de las juntas directivas de Europa Laica y de la coordinadora estatal de Recuperando, eh, para la recuperación de, la, de las inmatriculaciones. Eh, es también coordinadora de Alicante Laica. Eh, buenas tardes, Asun. Buenas tardes, Miguel. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, nos hemos quedado un poco desolados después de lo que ha pasado el domingo Pero eh, bueno, sí. cha... seguiremos luchando Ahora charlaremos sobre ese tema sí. Eh, sí. Cuando escuchemos tu audio, ¿de acuerdo? De acuerdo Venga, vamos allá Se avecinan malos tiempos para el laicismo Durante esta larguísima sucesión de campañas electorales Ha habido un resurgimiento de asistencia procesiones, romerías y misas De los candidatos de los partidos, incluidos los de izquierdas Algún político se ha aventurado a copiar un poema que dice «España es el Padre Nuestro que rezas por las mañanas». Es la misma persona que dijo que en España se pone el Belén en Navidad, se celebra la Semana Santa y al que no le guste, que se aguante. Los nuevos políticos de ultraderecha reivindican las raíces cristianas sin complejos y se definen como un partido cristiano que incluso propone la creación de un ministerio de familia. Estos partidos trufados de organizaciones fanáticas como los Kikos y el Opus Dei y que están mimados por ellas en sus universidades, han conseguido unos resultados que les va a permitir tomar decisiones sobre nuestras vidas. Ahora va a resultar mucho más difícil crear una red de municipios laicos, defender un reglamento de protocolo que libere a los ediles de la asistencia a los actos religiosos o impedir la concesión de medallas a vírgenes y alcaldesas perpetuas. Mientras tanto, tenemos otro año más a oficiales de la Guardia Civil junto a curas castrenses de peregrinación al Santuario de Lourdes. De derogar el concordato, los acuerdos ya ni hablamos. Pues sí, bueno, refleja muy bien la situación. ¿No ¿Quieres desarrollar un poquito más tu audio? Eh, bueno, eh, eh, que en realidad podríamos decir que parece que el laicismo no ha estado presente durante toda la campaña electoral porque raramente se ha oído hablar en las, eh, a los candidatos y a, a las, en, en los actos de campaña no se ha oído hablar de las propuestas laicistas, nada en absoluto, o se ha estado desaparecido pero además parece que lo que han, la propuesta de los políticos, incluidos los de izquierda eh, hay que decir que de la mayoría pues, se ha eh, dado una vuelta hacia hacia la, las posiciones de pues eso de acudir a procesiones de, de dar medallas y así parece que además lo ha premiado el electorado sí, era... porque recordemos que el, el alcalde que mejor ha resistido de los del cambio que se suponían que venían a cambiar las cosas es precisamente el que no ha cambiado nada ya que, que ha continuado con la tradición de, de las procesiones, de dar eh, dinero a las cofradías y de dar una medalla a la Virgen, que es el alcalde de Cádiz. Mm. Y en contraposición a eso, pues tenemos a, a uno de los alcaldes que más ha hecho por el laicismo, que más claro lo ha tenido y que además ha sido un ejemplo, que es Martiño Noriega, mm. de Santiago de Compostela, que había hecho cosas tan, eh, bueno, pues tan laicas como dejar de, de financiar a las cofradías y, bueno, pues. Eh, Reemplazar y el, eh, el sustituir el que en la plaza del Obra de Doido se, se pusiera un Belén mm. eh, y en lugar de eso, pues puso un bosque mágico, algo que me parecía a mí que, bueno, pues podía continuar, pero parece ser que no, ¿eh? No, no va a, parece ser que no, que el, este hombre en, en, con postela abierta pues se va a quedar y, bueno, pero con que no asistiera, como de hecho no asistió a ningún acto religioso, pues, ya tenía... Pero sí, lo, ya lo hemos comentado antes con Manolo... Navarro y también lo ha comentado en su editorial Antonio que bueno pues la candidata del PSOE de Valencia ya dijo que en la, en, en la campaña que lo primero que iba a hacer era procesionar con con bueno, con la Virgen o con lo que fuera el mismo alcalde el mismo alcalde de Sevilla Juan Espadas pues ya en, en la campaña una de sus <risa> propuestas estrella ha sido el traer a ...al Papa, a Sevilla, en, a lo largo de su mandato de estos cuatro años, en fin, que no sé. Sí, hemos visto incluso carteles de campaña electoral... ...en la que los alcaldables y los eh, partidos, estoy hablando de partidos de izquierdas... ...como el partido Podemos, que me duele decirlo, pero es así... Eh, ...en los que eh, eh, acudían a procesiones eh, en plena campaña electoral... ...y promocionando un acto de campaña yendo de, yendo de profesión ...como sí. es la romería de la Santa Paz en Alicante, por ejemplo. Pues sí, eh, bueno, vamos ya a regular, yo concluiría esto con que... ...porque vaya de la Madrid, Madrid tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento... ...está la cosa, hoy Madrid me recuerda el de aquel, el, el Madrid aquel... ...que, que vociferaba lacayunamente a, a Fernando VII, viva en la cadena, ¿no?... Porque vaya tela. Pues, sí, sí, estamos desolados, pero yo creo que no nos queda más remedio que, que levantarnos y seguir luchando.